De esta crisis o salimos mejores o salimos peores. Lo decía el Papa Francisco ante la 75 quinta Asamblea General de las Naciones Unidas. Ante una experiencia de semejante magnitud como la pandemia y en las circunstancias actuales de desempleo y exclusión, o bien aprendemos algo nuevo y avanzamos, o no cambiamos nada y retrocedemos hacia una sociedad más injusta e inhumana. En su discurso señalaba que la experiencia de esta nueva crisis nos hará mejores, si aprendemos a acoger y cooperar en vez de competir y excluir. Si superamos un sistema económico injusto y cruel con otro modelo de desarrollo más ético, participativo y ecológico. Si sustituimos la carrera armamentista por una tecnolo tecnología al servicio de un desarrollo integral y sostenible. Si tenemos la voluntad política para integrar los migrantes de forma consensuada, solidaria y ética. Si evitamos toda marginación de niños, mujeres y personas vulnerables para promover la convivencia de una nueva sociedad universal y, si sabemos, trabajar juntos para el bien común. Debemos preguntarnos por qué prestamos atención a unos medios de comunicación que se concentran en pocas manos y que responden solo al beneficio de sus propietarios y no al interés social, a programas de televisión con muy pobre valor lúdico y educativo, por qué permitimos la dictadura digital de las redes sociales que realizan su negocio con nuestros datos personales. Necesitamos líderes íntegros preocupados por el bien común y capaces de abrazar el multilateralismo y la cooperación entre los estados para superar los fanatismos y el aislamiento. No podemos vivir sin el otro y menos aún contra el otro. Como dijo Martin Luther King, hemos aprendido a nadar como los peces y a volar como los pájaros, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Oye, oye, oye, oye, oye, oye.